Saludo cordial, hace pocas horas medios occidentales como el periódico El Mundo, está dando el despliegue a la situación de cómo están las cosas en, cosas en Bakhmut y todo al parecer indica que los avances de el grupo Wagner y el ejército ruso son bastante fuertes, están reportando que han salido varias brigadas del ejército de Ucrania en Bakhmut y solo quedan pocas tratando de resistir, pero voy a citar el titular del periódico El Mundo, dice que la arteria que une Bakhmut con el resto de Ucrania tiene mucho tráfico de vuelta pero escaso de ida. Ha reportado este lunes el diario El Mundo citando a personas que están muy familiarizadas con el asunto. Solo quedan tropas pantallas por aquí, un par de buenas brigadas y el resto ya están afuera, afirmó la fuente. El periódico escribe que la arteria que une Bakhmut con el resto de Ucrania tiene mucho tráfico de vuelta pero escaso. Y se puede ver columnas de blindados M113 que abandonan la zona. Según el informante, la ciudad ha cumplido su misión. Ahora nos toca a nosotros y lo haremos muy pronto agregó la batalla por Bakhmut que se encuentra prácticamente rodeada por las fuerzas rusas que ya controlan gran parte de la ciudad se ha convertido en una de las más feroces desde el inicio de la operación especial lanzada por Moscú mientras el jefe interino de la república rusa de Donetsk Denis Puchirin informó este lunes que las fuerzas de Rusia han avanzado hacia el noreste y oeste de Arteomoks, pero que la situación sigue siendo bastante tensa según la información que está entregando el diario Slavotas